tu juguete, ahí ya la pulsera, la pulsera, mamá, el juguete, el juguete. de mamá sí. Uh, sí la cabeza de mamá <risa> <Es> que... <risa> ya te has cansado mamá sube sube sube sube, ¿Sube? aquí pello, bello aquí muy bien mamá mamá sí qué mamá jabalí rara! ¡Ay, qué mamá jabalí más rara!